A ver, ¿se me oye? Aquí, el estilo callejero lo es todo. Vamos a enseñarles quién manda o qué. A ver qué sabes hacer. <risa> Tío, apuesto antes por mi abuelita. <risa> Conduces como si lo hubieras robado. Mola ese rollo. Así pues se hace. Allá donde vamos la liamos. Eres la leche, hermano. And if you tryna play, say it to my face All my money in the safe, Benji's got a Lambo doors open, they spread, I lost the taps away